Ramón, un gusto estar en el programa. Qué interesante es eh, tener ayer, haber tenido un martes de Chaya, con un anuncio importante, Chayando, parte de la economía nacional, parte de la economía nacional, con la creación de estos dos fondos para que van a beneficiar a jóvenes que tengan iniciativas y que pretendan desarrollar microempresas. Estamos hablando de dos créditos por 15,76, creo, millones de dólares, ¿es correcto? Sí, eh, como tú sabes, las entidades financieras tienen, por sí. lo que establece la Ley de Servicios Financieros en su artículo 4, tienen que cumplir con lo que es la función social, se ha establecido el 6% para la gestión 2022 y precisamente... El, la, lo del 6% de las utilidades que han tenido los bancos múltiples y también las, eh, los pymes, ha alcanzado a 15.76 millones de dólares. Con eso se han creado dos fondos, el Fondo de Crédito de Apoyo a las Microempresas, que es su sigla, es el Focremi, y el Fondo de Crédito de Apoyo a la Juventud, que es el Focrea. Es importante señalar que 2.8 eh, por es decir 7.4 millones, sí. millones está yendo al FoCremi 3.2 8.4 millones está yendo al FoCrea qué es lo importante de estos dos eh, fondos estamos hablando pues de el, de créditos en el caso de lo que es a la microempresa el crédito de apoyo a la microempresa que van a ir a apoyar para restablecer y mejorar la actividad económica de microempresas que hayan sido afectadas por factores climáticos o conflictos sociales. Y en el caso de lo que es el Fondo para la Juventud, esto va a poder ir al financiamiento para emprendimientos que tengan jóvenes. Estamos hablando de jóvenes que estén comprendidos en la edad de 18 hasta 28 años. Y educación de manera total o parcial para aquellos jóvenes que, quieren, que quieran pues dedicarse a la educación, o a seguir con sus estudios sí. para mejorar lo que son sus condiciones de vida. Estamos hablando de hasta 10.000 bolivianos, ¿no? Que sería el tope eh, del crédito al que podrían acceder los, que, los jóvenes que quieran emprender un negocio, una iniciativa privada o también dedicar esos fondos al estudio, ¿verdad? 10.000 bolivianos. No. Eh, no hay un tope, eh, no, un tope. El, el, no el, eh, el monto como siempre se lo establece tanto para los microempresarios como para la juventud en base a la capacidad de generación de ingresos y es por eso también que en este caso especialmente de los jóvenes es que los familiares pueden entrar como codeudores, es decir, cuando el, la persona el joven no tenga generación de ingresos propios puede extraer el padre o otro pariente como ...co deudor y también como garante, ¿no? En el caso de actividades que realizan nuevos emprendimientos... ...generalmente los jóvenes tienen alguna actividad... ...se genera un ingreso y en base a esa evaluación... ...de la capacidad de pago es de lo que se va a otorgar los créditos. ¿Estos créditos se otorgan a partir de gestiones realizadas... ...ante el Banco Unión? Eh, sí, eh, lo que es el fondo de crédito para la microempresa... ...para los microempresarios que hayan sido afectados estos van a otorgar todas las entidades financieras, eh, bancos múltiples o pymes ¿no es verdad? En el, sí. estamos hablando por ejemplo del Banco Solidario el Mercantil, el Visa el Nacional, también va a dar el Unión el eh, el eh, eh, eh, Banco para el Fomento a Iniciativas Ganadero, Económico, de Crédito Ecofuturo, Fortaleza etcétera, en el caso de la juventud Sí, lo va a dar el Banco Unión exclusivamente. Perfecto. ¿Estos fondos tienen una duración limitada? Es decir, ¿a partir de febrero y hasta febrero del año que viene? ¿O se van a prolongar durante todo el, el curso de la gestión de gobierno? Eh, a ver, eh, primero que tienen 30 días una vez que se realizan la Junta. Estamos hablando entonces como tope máximo hasta mayo que ya se podría empezar a dar los créditos. Bien. Segundo, el tema de la... El, el plazo y el monto está también en función de la capacidad de pago y del proyecto al que se trate. Tenemos que entender, pero por el tamaño de la empresa y las características también de los emprendimientos, que generalmente están entre 3 a 5 años estos para sí. estos plazos para estos sectores. Claro, me refiero no solamente a la duración del crédito, sino a este programa del gobierno, esta iniciativa del gobierno que me imagino será sostenible en el curso del tiempo, ¿verdad? Como has visto en los otros fondos, en el FOCASE, por ejemplo, sí. eh, que no depende de la cantidad de recursos de lo que se recupere y cómo se vaya también eh, devolviendo el dinero al fondo, o sea, no tiene un límite, no tiene un tope, no es solamente por esta gestión. Sí, lo que hace cada año el gobierno establece lo que va el tema de función social y las utilidades que están destinadas a la función social, a dónde se van a destinar, ¿no? Recordarás que tenemos fondos de garantía, en el caso del fondo de garantía productivo, por ejemplo, y el fondo de garantía a la vivienda, sí se ha incrementado este fondo también porque eh, había sido utilizado. Y bueno, también se hace una evaluación de cuáles son las necesidades y en este caso, se han creado estos dos fondos precisamente para colocar créditos y en el caso de los que es crédito al microcrédito, pueden acceder, por ejemplo, a la garantía de lo que es el fondo de garantía para, el, para lo que es productivo y también lo que es el fondo de garantía gremial. Sí. Entonces, ahí no habría una limitación tampoco en cuanto al requisito de tener garantía. Ah, eh, Se nos ha pasado, a lo mejor... El, los intereses, ¿de cuántos son? ¿4, 5, 6%? 6% 6%, final. perfecto, perfecto, esto es un dato muy importante. Viceministra, muchas gracias por haber estado con nosotros, un placer. No, pues gracias a ti. Y, y mucho, éxito. Verás, mucho éxito, mucho éxito. Muchísimas gracias. Amable. Si hablamos de éxito, el del Madrid ayer en la...